Hola amiguitos y fieles canchanchanes. Debido a la pandemia que vivimos en la actualidad, ya no podemos salir de compras. Es inseguro y se siguen ideando y adoptando protocolos para que los consumidores puedan salir de compras. Así que hoy, más que nunca, las personas se han volcado a hacer sus compras en qué? En internet. La gente está comprando online, pero ¿estamos preparados para comprar online? ¿Sabemos qué medidas adoptar? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy. Él es Miguel Morachimo, experto en temas digitales y director de Hiperderecho, una organización que viene investigando sobre estos temas desde varios años. Lo primero que quiero preguntarte es cómo podemos asegurarnos, si es que podemos, que el sitio donde vamos a comprar es un sitio seguro. Se me ocurren tres ideas. La primera es comprar o tratar de siempre comprar en un sitio conocido. Ya sea que se trate de una tienda en la que en el pasado hemos comprado o de una tienda o negocio que nos han recomendado. Una segunda idea es sospechar de las ofertas que parecen muy buenas para ser verdaderas. Casi siempre si encontramos un producto que está por debajo del precio del mercado o que te ofrece que te lo van a entregar inmediatamente hay que ser un poco más cuidadosos porque es muy probable que sea una estafa. Lo tercero es evitar pagar por adelantado si es que estamos comprando en un sitio que no conocemos, si es que estamos comprando por primera vez en un establecimiento, por una página de Facebook, etc. Tratar de que el pago sea en simultáneo con la entrega del producto para evitar ser engañados. ¿Y qué pasa si se demoran mucho en entregar el producto que hemos comprado? Acá también hay varias estrategias que podemos tomar. La primera es Fijarnos claramente en las condiciones de cada negocio. Algunos negocios están recibiendo pedidos en esta época, pero no las están entregando. Entonces, si hay algo que queremos con urgencia, pues no pedirlas de esa manera. Otra cosa que podemos hacer es fijarnos si en las redes sociales de estas empresas en las que queremos comprar, hay personas quejándose ya por el tiempo excesivo de entrega de los productos. Esto también es un claro indicador que nos puede llevar a reconocer cuándo estamos frente a un negocio que va a demorar o cuándo estamos frente a un negocio que no va a demorar. ¿Es normal que me tomen fotos cuando recibo el producto o que me pidan mi DNI? ¿Es usual? Esas condiciones, si son indispensables para la entrega de un producto eh, en nuestro domicilio, tienen que haber sido comunicadas previamente por el establecimiento comercial. Además, tienen que comunicarnos para qué van a usar esa información, quién la va a conservar, por cuánto tiempo todos los requisitos que la ley peruana ya establece para la conservación y tratamiento de datos personales. Si un establecimiento no nos avisa de estas condiciones y no nos comunica efectivamente cómo va a usar nuestra información, nosotros tenemos el derecho de exigir que el paquete se nos entregue pese a que no eh, accedimos a la fotografía o a entregar esta información. ¿Dónde y mediante qué procedimiento puedo reclamar si considero que algo raro ha pasado? Estoy seguro que los seguidores de la voz de consumidor no necesitan recordar que el libro de reclamaciones virtual continúa siendo un mecanismo efectivo a través del cual nosotros podemos registrar quejas o reclamos en nuestra interacción como consumidores. Al mismo tiempo, los canales de reclamos administrativos en Indecopy continúan siendo un espacio abierto y disponible para que nosotros podamos elevar nuestras quejas y reclamos. Los canales están ahí. Esa es una nueva realidad a la que tenemos que acostumbrarme, pero el estado de emergencia ha suspendido algunas cosas, pero no ha suspendido nuestros derechos como consumidores y es nuestro deber hacerlos cumplir. Invito a los seguidores de La Voz del Consumidor a que revisen lo que estamos haciendo en Hiperderecho en hiperderecho.org y si van a slash COVID1984 van a poder leer más de nuestro análisis sobre lo que está significando la emergencia para nuestros derechos digitales. Muchas gracias a Miguel Morachimo de Hiperderecho, siempre tan claro y conciso. Y con ustedes, mis queridos amiguitos y canchanchanes, será hasta una próxima edición de Consuma Actualidad. ¡Nos vemos!